Ahora tienen que esperar es un triple comentario porque ya los demás tomen lib libreta y papel y anoten porque las preguntas que yo hago aquí después se las hacen al ministro. Pero eso no es nada. Yo colaboro desde aquí con todo porque en lo que otros toman figureo para ponerse reportero y para salir en cámara. Yo estoy preocupado por lo que pasa aquí porque aquí se está muriendo la gente más en el país. Y el comentario va a estar en esta, en esta triple vertiente. Tengo Tengo una triple preocupación. Y mi preocupación va por los infelices y los pobres. Yo le dije lo que los de alta medicina tienen su... su tratamiento y su cosa, los pobres tenemos. Atención pueblo, Que eh. está comprobado que cuando se te aloja en la garganta lo eliminas con las gargas y el calor, eh. Olvídense de los, en la ciencia, que en lo que llega la hidroxicloroquina, en lo que llegan los... Lo, la cloroquina y toda la quina y toda la demás mierdina. Ustedes se van muriendo. En lo que llega la ambulancia, el 9 y la intervención de salud pública, se muere tu familia, se muere tu mamá, se muere tu hijo, se muere tu sobrino. ¿Qué tú tienes que hacer? Gállara tres o cuatro veces al día, si puedes a las cinco. Calientita, de agua con sal. Este es mío, Eso es lo que yo he estado, porque yo soy pobre y humilde. De cuarto, porque de ideas de principio yo soy multimillonario y de valores de cuna yo soy rico y ser rico de cuna cuando te forjan en valores es lo más importante que tiene el ser humano ellos tienen todos sus cuartos y su cuestión se recuperaron rápidamente todos los ricos, no hay problema salieron de ahí, los pobres siguen muriendo como pollo entonces qué es lo que me preocupa el gobierno de Danilo Medina la vicepresidenta de la república y todos junto con Gonzalo Castillo lo que están haciendo campaña política van a tener el tercer foco más importante y peligroso de contaminación después del carnaval y las elecciones, ustedes saben cuál es no voy a decir maldita la bendita tarjeta solidaridad por la mala forma en que lo están haciendo señor director, si tiene alguno de los videos que yo he colocado de la gente haciendo fila, buscando aquí en Macorís esta mañana, en la Escuela Padre Hebrey, en todos los puntos, como locos sin protección, porque yo dije que la gente aguanta enfermedad, pero no hambre. Usted puede aguantarse enfermo una semana dos. Si se murió, se jodió, lo enterraron, porque así que tú estás. Sálvese quien pueda. Yo quisiera que no se muriera nadie, pero la gente del gobierno está en campaña. Por eso voy a leer más adelante lo que pasó con una supuesta ayuda de Gonzalo. Y lo que dice el embajador de China, comunicación oficial, porque ahora también el que dice la verdad y no, y no la sustenta en prueba, aprovechan para trancarlo y cerraron el espacio. Sabrá Dios cuánto yo duraré en el aire informándole a ustedes, porque yo me arriesgo a decir lo que yo pienso, no lo que me pagan por la cadena del cartel de la comunicación que pagan los cuartos del gobierno. Yo no pertenezco a ese cartel, yo pertenezco al pueblo, porque soy un hijo de las mismas raíces, hijo de Don Gelo, de un hombre humilde, sencillo y doña Milagros como son todos, gente humilde, pero honorable. Si ustedes le van a dar esa tarjeta solidaridad, mándenle la aprobación por correo electrónico, por celular, porque usted le informa por un mensajito que le cuesta tres centavos, un peso, dos pesos. Infórmenle a la gente, su dinero llegó, pero no lo vayan a distribuir como le están haciendo, porque lo han dejado centralizado en, en grandes lugares. No pueden centralizarlo así. No es solamente el mensajito decirle que fue aprobado, o por el mensaje de, de, de WhatsApp, o por el mensaje de el MSN, o el mensaje que usted, como usted le quiera. No, no es eso. Ahí no es que está la clave. Ahí no es que está la clave. La clave está en la forma de distribución de cómo irla a buscar. No es que vayan a buscar la tarjeta. 800 gente de la gobernación, 800 gente de la Padre Hebrea. 800 mil, ojalá fueran 800 embadornado, pegado porque el dominicano no es como el de la mentalidad oriental y europea que lo prepararon y lo educaron y por educación la gente guarda un metro lleva su mascarilla y lleva guantes. y la gente aquí se ha tirado a la muerte ustedes saben cómo le dicen lo dicen lo, los lo del medio a lo foque a joderse y eso está siendo un foco de contaminación extraordinaria si usted pudiera señor director alguna imagen de esa se lo voy a agradecer, porque yo tengo muchísimas en el mismo Facebook nuestro está. Pero no en este, en el de tocando el fondo, usted puede ver ahí. Yo agarré y publiqué un video de la gente en la carretera, en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez-Santo Domingo, pescando con una red, más de 200 personas contaminándose. Hasta el pobre muchacho que se puso el suéter, cree que está protegido, enfermándose todo el mundo. Y eso va a ser una desgracia. Si yo fuese el presidente de la República, porque ese es un, un derecho al que tiene los dominicanos a comer está consagrado en la Constitución de la República derecho a un techo a comida, educación vivienda y hasta recreación yo lo diera por bloque la gente de Vista al Valle pongo una persona encargada, se le deposita en un fondo y que esa persona no es que vayan ahí no porque ustedes van casa por casa en la campaña llévenselo casa por casa si tiene la tarjeta y no le pueden dar un chequecito pues póngalo por grupo Viste el Valle, en esta clínica, lo de este sector son 50 ustedes van a ir conservando un metro y lo vamos a dar de tal hora a tal hora no se desesperen porque se va a dar todos los días pero no como lo están haciendo embadurnado y pegado como burro uno de la, detrás de otro no se puede ¿Cuál es la otra preocupación? Y ya yo lo externé la primera, los presos. Las esposas lo siguen visitando y eso sigue creciendo. Ya la victoria fue intervenida. por... El primer audio lo mandé yo de un preso aquí. Lo tengo ahí, el señor director lo puso. Me dijo incluso: ¿qué periodistas son ustedes que no coge el teléfono? Yo le he llamado 10 veces hoy y le digo yo, porque aparecen 10 números distintos. Y me dijo: Yo estoy en es la victoria, en la cárcel preso. Y lo tengo el audio ahí. Y después lo que yo comento aquí aparece a nivel nacional. Estoy preocupado por eso. Ustedes saben que yo tengo un audio. De un coronel del ejército que porque se atrevió a decir que sus compañeros están cayendo como pavos y que hay más de 50 contagiados. Y que nadie, yo tengo un video ahí, usted quiere verlo, vaya tocando el fondo mi fe. Usted lo va a ver todo eso ahí, llorando a sus compañeros de armas, sin importarle estar contagiado, gritándolo. Y a él lo metieron preso y lo suspendieron porque dijo que el gobierno, nadie menciona a los policías que yo he visto, yo he presentado videos aquí, vayan a mi Facebook tocando el fondo para que ustedes lo vean sin nada, arrodillándose orando, señor protégenos que no sabemos y si vamos a llegar hoy, cayendo como papas y nadie habla de los policías ni de los guardias que están sirviendo al país pero sin protección a la mayoría y ahora se está dando el secuestro de las mascarillas igual ahora conozco yo una compañía que se dedicaba a faltar y que le atribuyeron toda la la mascarilla y la cosa. Que porque se descubrió, se suspendió todo eso. Porque un periodista, Juan Bolívar Díaz, cuestionó ahí, se dio cuenta que estaban comprando la de mil, que costaban Sobrevaluadas. cinco mil pesos y que saturaron, que aquella que podían proporcionarla, no se lo dieron. Entonces es otra preocupación. Entonces, si seguimos manejándolo así, la esposa de los pesos visitándolo, los guardias y los policías sin protección, y los no médicos sin la protección de vida, ¿por qué usted cree que se contagió Morissette? ¿Por qué usted cree que se contagió el doctor Garabó? Por amor a su servicio y porque las primeras informaciones y protecciones no le llegaron, arriesgaron su vida. Que yo supongo que son interinos los que están aquí. A esa gente no pueden cancelarle en medio de esto. Yo le he insistido como 10 veces. Cuando ellos se repongan, hay que reponerle sus posiciones porque esas son gente humana. Que usted la llama ahora y me contesta. El doctor Garaboto, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Doctor Borisetti, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? No es tener políticos que no sepan nada ahí. Que estén capitalizando políticamente eso. Porque están pensando en las elecciones y las cosa Que ya por la fecha se va a tener que posponer, como yo lo dije, para la primera semana de julio, el día 9. Pensando en la, en la segunda vuelta que pudiera producirse un 26, sabrá Dios. Y todavía están pensando en elecciones. Y todavía están pensando en campaña y la gente muriéndose como pavos aquí. Y finalmente, señor ministro, le mienten como datos. Yo no sé de dónde le dan a usted esos datos, sus representantes. Pero todos los días se mueren 3, 4 y 5 en San Francisco de Macorís. ¿Lo vamos a dejar que se sigan muriendo, allantando, diciendo que murió de un par. Como pasó con el, el hermano de el Luriané Canán.